¡Hola amigos del canal Random! Esta semana hemos seleccionado 5 películas de terror y la elegida ha sido... The Collector o El Coleccionista. De DENTRO vídeo! Comenzamos la película con una pareja que viene con el puntillo tras una fiesta y que se encuentran con un extraño baúl en el dormitorio. Encima de él hay una tarjeta en la que se puede leer... Para la colección. De repente el baúl se mueve y lo intentan abrir. A ver, lo normal hubiera sido llamar a la policía Primero porque ha aparecido un extraño baúl en tu cuarto, luego porque han cortado la luz, lo cual lo hace todo más sospechoso, y luego porque hay alguien dentro moviéndose. En fin, que aparece alguien, y no sé qué pasa porque no veo en la oscuridad. ¿En qué momento se ha convertido esto en la batalla de Invernalia? Tras la intro y ver paisajes random, conoceremos a Arkin, un trabajador que lo mismo te arregla una puerta, o que espía a la señora Chase mientras inyecta botox, o que juega con la hija de su jefe las tacitas en horas de trabajo. De repente agarra a la niña de la mano porque ha visto una araña sobre la taza, o quizás lo hizo porque la niña coge la taza del borde y en el siguiente plano la está sujetando por el asa. Arkin coloca unos barrotes sobre una ventana, los cuales sujeta con las dos manos, pero al cambio de plano con solamente una. También avisa al exterminador porque ha visto un nido de avispas. Al terminar, Michael Case le paga antes de marcharse de vacaciones con la familia y tener que aguantar a su hija Jill, que se cree rebelde porque fuma. Niños, fumar no os hace parecer rebeldes, os hace parecer idiotas. ¡Consejo random! Una vez que ya conocemos a la familia Chase, toca conocer a la familia de Arkin. Tenemos a la hija, que se llama Cindy, y a Lisa, que ya la vimos en el canal Random, muriendo en camino hacia el Terror 2. Por aquí arriba saldrá. Resulta que la mujer debe dinero a alguien, y con lo que le pagaron a Arkin no es suficiente. Así que el tripartiule este se compromete a conseguir el resto a medianoche. Mientras, vemos que Lisa se ha teletransportado y que el NPC que había tras ella ha desaparecido o... pues porque sí, porque tendría prisa. Arkin entra en un bar de striptease, donde se reúne con un calvo malvado. El plan es robarle a Chase una valiosa joya y conseguir dinero para saldar la deuda de su mujer. Arkin se llevará el 40% del botín y llega al hogar de los Chase, donde le recibe un perro cariñoso y tras forzar la cerradura de la puerta, entra a la casa. Podemos ver que el perro pulgoso le atacó en el lado derecho de la cara, aunque vemos que el agujero provocado por el mordisco está a su izquierda. La caja fuerte está detrás del espejo donde se inyectaba Botox Victoria. Al intentar abrirla descubre que hay alguien en la casa, aunque Arkin consigue despistarlo, así que cuando va a alargarse recuerda que Lisa necesita el dinero antes de medianoche, con lo que vuelve a intentar abrir la caja fuerte. Pero lo interrumpe un malherido Michael Chase, que al sacar un palo de golf activa una trampa que se lo lleva de paseo por la casa. Aquí podemos ver varias cosas. La primera es que este plano se ha grabado varias veces, porque ya había marcas. La segunda es que el cable está por encima del pantalón, y luego vemos que está por dentro. La tercera es que continúa la escena, y vemos que ahora tiene un soporte de metal en el tobillo. ¡Hala! ¡Aparcao! Arkin intenta llamar por teléfono, pero se clava un pincho. Luego quiere apartar un tablón de las ventanas, pero se corta con unas cuchillas, aunque la tercera va a la vencida y no activa una nueva trampa. Que por cierto, ¿cuándo la colocaron ahí? ¿Y el resto de trampas? ¿Cómo es posible que haya llenado la casa de trampas una sola persona en varias horas? Es un misterio. Muy misterioso. Arkin baja al sótano y allí se encuentra con... ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random! En realidad se encuentra con Michael, el cual le dice que tiene una pistola en la caja fuerte y ya de paso le da la combinación para abrirla. Arkin encuentra a Victoria, que tiene una cinta pegada en la cara que unas veces le tapa la nariz y otras no. El plan es que la mujer se ponga a gritar para distraer al enmascarado, y así Arkin pueda recuperar la pistola y encontrar a Hannah, la niña pequeña. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, la mujer está a punto de quedarse sin lengua. Resulta que no quedan balas, y de repente Arkin escucha un golpe que proviene de un baúl, y al abrirlo sale Larry, al cual vimos al principio, y se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que no se explique que el enmascarado es un coleccionista de personas. ¡Venga, que has hablado mucho! ¡Vuelve al baúl! Arkin encuentra una ventana abierta que puede ser una posible salida, y al pasar a la habitación queda atrapado en un pegamento ardiente junto a un gato al cual consigue liberar. ¡Pero sale mal! Entonces llega el coleccionista, el cual no ve a Arkin, y supone que el ruido lo ha provocado el gato, con lo que se va. Por cierto, ¿cómo es posible que el cigüérzago este haya podido apilar de forma perfecta y ordenada las almohadas y cojines y esconderse bajo ellos al mismo tiempo? Arkin se lleva unos clips para usarlos como ganzúas. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que los agarra con la mano izquierda, pero en realidad los cogió con la derecha. ¡Realismo! Arkin vuelve al sótano y allí encuentra el cadáver de Michael, así que intenta liberar a Victoria, a la cual le desaparece la sangre que tenía en la barbilla y que luego vuelve a aparecer... pues porque sí, porque es gratis. La señora ve el cadáver de su marido y huye entre gritos, pero el coleccionista la hace callar y se la lleva. Llega Jill, que es rebelde porque se besa con un maromo y aunque Arkin intenta avisarla, la chica entra en la casa con su amiguito. El coleccionista abrió todas las cerraduras para que pudieran pasar, pero lo que no entiendo es lo de la alarma. Antes vimos que estaba apagada, y luego encendida, para luego volver a estar apagada. ¿Y qué pasó con el perro que estaba a la entrada? Se supone que lo puso ahí el coleccionista para que nadie se acercase. En fin, que los jóvenes se preparan para... hablar con el diputado, ¿eh? Mientras, el coleccionista los observa como si estuviera viendo los OnlyFans del canal Random, sin darse cuenta de que en un plano tiene una silla delante y luego la tiene detrás. Total, que lo descubren y ataca al ligue de Jill, el cual pierde varios dedos en una trampa, aunque podemos ver que los cortes ya estaban hechos con antelación en la mano falsa. Ya de remate cae sobre los cepos y le hacen una cara nueva. La chica consigue llamar a la policía, aunque el coleccionista se la lleva para hacer cosas de torturadores. Mientras tanto, Arkin consigue arrancar varios tablones de una ventana, pero decide rescatar a Jill, con lo que distrae al coleccionista haciendo sonar un despertador y libera a la chica rebelde pero esta agarra unas tijeras activando una trampa y... ¡Hala! ¡Muerta! Ahora intenta liberar a Larry, pero como tiene los pies atrapados, huye por la ventana y cae al estilo saco de patatas, aunque podemos ver que salta hacia la derecha, pero aterriza mirando a la izquierda. De repente se gira y ve a la niña, así que toma la difícil decisión de regresar a la casa. Por cierto, seguimos sin saber nada del perro, ¿eh? cuando el coleccionista va a atrapar a la niña aparece Arkin gracias al poder de la casualidad así que se refugian en el cuarto e idean un nuevo plan derramar el agua del acuario y tirar la televisión para electrocutar al calvo malvado pero el que aparece por la puerta es Larry lo extraño es que no se hayan electrocutado los peces Arkin y la niña salen por otra puerta y Hannah baja por el túnel de la lavandería pero el coleccionista consigue abrir la puerta con la cabeza de Larry y atrapa a Arkin Arkin despierta y el coleccionista le quita un diente para dejarlo como barbudez, pero, casualmente, llega la policía en ese momento y el poli con bigote intenta detenerlo, aunque le ataca el perro que antes había desaparecido por conveniencia del guión. Y hablando de desaparecidos, ¿dónde demonios está el coche donde vino la chica que era rebelde porque tenía novio? Arkin consigue liberarse y se encuentra a Victoria en la pañera, pero no entiende por qué sujeta la grabadora de forma distinta en cada plano. El coleccionista se lleva la escopeta del policía, aunque esto significa traicionar la personalidad y naturaleza de este personaje, ya que él siente placer haciendo sufrir a sus víctimas, con lo que disparar a alguien es un tanto contradictorio. El enmascarado suelta al perro, el cual está a punto de atrapar a Hannah mientras huya por el conducto de la lavandería. Entonces, Arkin prende fuego en un cubo, y... ¿mata al perro con él? ¡Veámoslo de nuevo! En un plano sujeta el cubo con las dos manos, y luego hay un corte horrible donde vemos que aguanta el cubo solamente con la mano derecha. Pero si esto os parece raro, ahora agarra al perro ardiendo y se lo lanza al coleccionista, el cual dispara al perro, ¡que explota! Arkin consigue encerrar al calvo malvado en el sótano, al que, por el poder de la casualidad, se le cayeron las llaves al suelo. Pero como Arkin es gafe, resulta que la llave que abre la puerta está rota, así que tiene otro plan más, usar un espejo y aprovechar el reflejo para engañar al coleccionista, y que su disparo destroce la puerta para luego utilizar una de sus trampas sobre él. ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco, y es que la película estaba bien hasta que empezaron a pasar cosas de estas una tras otra. En fin, una vez fuera llegan los coches de policía, y al intentar avisarlos atropellan a Arkin. Es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que tengas tan mala suerte? Ah, por supuesto, y que no falte la explosión en la casa. Arkin consiguió ver la cara del coleccionista, y le cuenta al policía en la ambulancia que el asesino es el exterminador de insectos. Luego tiene que cobrar el dinero por robar la gema y saldar la deuda de su mujer,